Este módulo está dedicado al diseño de las diapositivas, no a cómo manejar el software para hacer presentaciones, no cómo manejar PowerPoint o Keynote, pero sí vamos a hablar de cómo se deben hacer las diapositivas y qué papel cumplen en una presentación. Esta es una pregunta muy interesante y vamos a empezar así. ¿Qué papel cumplen las diapositivas en las presentaciones? Porque ahora lo más habitual es que una presentación tenga un PowerPoint, unas diapositivas, se si use la pantalla. Cada vez es más habitual. Tu próxima presentación seguro que será así. Bueno, pero si usamos las diapositivas, ¿para qué? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Cómo debemos hacerlas? Bueno, para contestar a esta pregunta, yo creo que la mejor forma es ver algún ejemplo de presentación exitosa en el que se haga un uso adecuado de la pantalla, de las diapositivas. Y un ejemplo relevante me parece este. Es el documental Una verdad incómoda, de Al Gore, el ex vicepresidente norteamericano, y me parece relevante porque ganó un Oscar, un documental que ganó un Oscar en el 2007. Y lo curioso es que casi la totalidad del documental es una grabación de una presentación de una charla de Al Gore usando diapositivas, en este caso hechas con el software de Apple, con el software Keynote. ¿Qué había en la pantalla de esta presentación? Aquí tenéis un ejemplo. En este momento, el que presenta está hablando de que el hielo en los casquetes polares, en la región ártica, por ejemplo, está disminuyendo. ¿Qué hay en la pantalla? Pues una imagen de satélite de las regiones árticas. De alguna forma es una confirmación visual, una ayuda visual a lo que está contando de palabra. En otro punto de la presentación está intentando convencernos de que los glaciares están disminuyendo de tamaño. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? De convencernos de este hecho. Pues una foto de un glaciar, en este caso en Colorado, antes y después, antes y ahora. Está disminuyendo, no hay ninguna duda. Este es el uso que se hace de la pantalla. En otro punto de la presentación nos habla de la relación que hay entre los niveles de CO2 en la atmósfera y la temperatura en el planeta la relación histórica. ¿Cuál es la mejor forma de usar la pantalla en ese caso? Por supuesto con un gráfico con la evolución histórica de estos dos datos, de estas dos magnitudes, CO2 y temperatura. Incluso tiene un momento, un punto de ruptura, un momento interesante en el que quiere señalarnos los niveles de CO2 en la actualidad, pero son tan altos que no llega con la mano. Así que se sube una grúa hacia la parte de arriba de la pantalla que es enorme y señala el punto actual de niveles de CO2. Un momento de teatralidad, un punto de ruptura muy interesante. Bueno, pero en la pantalla hay un gráfico. Otra presentación de ejemplo puede ser en el mundo comercial de ventas. Aquí tenemos una de Tim Cook, el CEO actual de Apple, en el que nos está hablando de cómo evoluciona el mercado de los sistemas operativos. ¿Y qué es lo que se ve en la pantalla? Pues un gráfico con la evolución histórica del de porcentaje de mercado de los diferentes sistemas operativos. Bueno, podríamos ver muchos más ejemplos. ¿Cuál es la conclusión principal? Que el PowerPoint, las diapositivas, la pantalla, tiene que ser una ayuda visual para comprender y recordar el mensaje. Una ayuda visual. La razón es muy sencilla. El cerebro humano tiene una capacidad para recordar las imágenes prodigiosa. La memoria visual es increíble. Es como un ancla. Cuando a algo abstracto, un dato, una cifra, un concepto, le ponemos una imagen, nuestra capacidad para recordarlo en el futuro y de entenderlo aumenta terriblemente. Es como un ancla que nos ancla a ese recuerdo. Si nosotros estamos hablando de algo abstracto, de un dato, de unas cifras de la evolución del mercado, de, de que algo ha pasado, el ponerle una imagen va a ayudar a que la audiencia lo recuerde y lo comprenda con mucha más facilidad. Por lo tanto es, ese es el papel fundamental de las diapositivas, cuando digamos las voy a utilizar. ¿Cómo las hago? Tenemos que tener esto siempre en la cabeza. ¿Es una ayuda visual para lo que estoy contando? ¿Va a ayudar a que la audiencia comprenda y recuerde mejor mi mensaje? Así es como debemos enfocarlo. Bueno, una idea básica es lo que no debe ser una diapositiva. Para lo que no, se debe utilizar la pantalla. Y es como chuleta, que decimos aquí. Machete, torpedo, es decir, como unas notas para recordar lo que tenemos que decir. Esto es terrible, penoso. O sea, no se debería permitir nunca. No lo debéis hacer jamás. Eso lo que denota para la audiencia es que no hemos preparado. No hemos preparado nada porque necesitamos leer nuestra presentación. Y encima para leerlo tenemos que dar la espalda a la audiencia, que eso es más terrible todavía. Bueno, pues nunca se debe utilizar una presentación, la pantalla, como unas notas para recordarlo antiguamente los oradores utilizaban unas pequeñas tarjetitas con notas pero solo las veían ellos y se admite sin ningún problema alguien que tenga unas pequeñas notas para hilar su discurso para recordar los puntos que debería tratar esto se ve habitualmente hoy en día pero lo que no se puede hacer es esas notas convertirlas en el texto completo de nuestro discurso y encima enseñárselas a la audiencia porque lo fácil es que lo lean se ha demostrado científicamente que leemos mucho más deprisa de lo que hablamos esto es un error terrible y tampoco se debe diseñar una diapositiva como si fuera un documento para entregar. Muchas veces una presentación exige un documento que se lleve la audiencia, algo para entregar. Bueno, se puede mandar por email, pero también se imprime y se da en papel. Y a veces pensamos el PowerPoint, las diapositivas, para que nos valga para dos propósitos. Para enseñarlo en la pantalla y para que se lo lleve la audiencia. Esto es un error terrible. Parece que estamos matando dos pájaros de un tiro, pero no es cierto. Porque al final lo que hacemos es una pantalla muy ineficaz y un documento muy ineficaz aunque solo sea por la tontería de que utilizamos fondos oscuros y gastamos muchísima tinta no es un documento para entregar ni tampoco es eficaz en la pantalla. Tenemos que hacer unas diapositivas exclusivamente para proyectar, para que las vea la audiencia, para que sea un apoyo visual. Y si tenemos que entregar algo, hay que currárselo. Hay que trabajar, por ejemplo, utilizando el apartado de notas que hay debajo de las diapositivas en el software para hacer presentaciones. Y ahí escribimos el documento, la información que queremos que se lleve la audiencia. Y eso es lo que podemos entregar. Bueno, pues tenemos claro cuál es el papel de las diapositivas. Lo que vamos a ver en este módulo son consejos de cómo diseñarlas para que sean realmente eficaces, para que sean una ayuda visual. Vamos a hablar de consejos sobre cómo plantear en general una presentación, la parte de las diapositivas, teniendo en cuenta los principios de diseño visual. Esto es muy interesante, son principios generales que hacen que las diapositivas sean mucho más eficaces, sean más claras, se entiendan mejor. Vamos a ver también el uso efectivo del color, del texto, de las imágenes, la disposición de los elementos en la pantalla. ¿Por qué todas las diapositivas tienen que ser un título y una lista de viñetas? No, se puede hacer de otra forma, vamos a ver diferentes ideas y posibilidades. Y vamos a terminar viendo cómo usar de forma efectiva los gráficos, que se hace en general bastante mal.